Bienvenidos al mundo de Camila En el día de hoy voy a estar haciendo un 24 horas Un 24 horas extremo Porque no voy a ser mamá de una Sino de dos niños Bueno, yo las estoy esperando Pero miren el clase de palo de agua que está cayendo Ay Dios mío, esto será un buen presagio ¿Será que el mundo, el universo me quiere decir algo? Gracias te tus cositas. El bolsito, perfecto. ¿Están listas? Sí. Bye. Oye, haz sí. algo que yo deba saber. Ah, un momentito. Ay, espero que esté. Ellas comen mucho. Aquí te las dejo. Ay, gracias. gracias. Qué bonita esa información. Vamos. Bye. Vamos. Vamos a ver qué ustedes me trajeron. Enséñenme los imprescindibles que ustedes me trajeron allá adentro. ¿Quién es ese? Un bebé ¡Un bebé! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué más me trajiste? ¿Qué es esto? Lechita Una lechita ¿Lechita? ¡Ay, un cintillo! ¿Y esos son los imprescindibles, Camila? Creo que ellas tienen la percepción de imprescindible igual que yo ¿Esa mochila la prepararon ustedes o, mamá? ¿Y la comida? ¿La tenés que cocinar tú, Camila? Oye, ¿tú estás entrenado en cocina? No. ¿De bebé? No, yo no sé Estamos embarcados ¿Eh? Yo creo que en este video lo único que vamos a hacer Va a ser jugar porque los imprescindibles aquí están difíciles ¿no? Mira ¿qué ustedes creen Si nos cambiamos de ropa ¿Quieren? ¿Quieren ponerse una ropa linda de princesa? Ellas no me hacen mucho caso Este día va a ser muy raro Yo las voy a llevar a cambiar Bueno, vamos a cambiarnos Vamos a cambiarnos ¿Cómo tú te llamas? ¿Y usted? Usted Ok, no me hagan trampa ¿Ya tú sabes cuál es Victoria y cuál es Sahara? Eh, no Vamos a cambiarnos, vamos a cambiarnos Mira, ¿por qué tú no le pones una liga de cada color diferente para saber cuál es una y cuál es la otra? Oye, qué buena idea Sahara, tú eres rosado Ok Sahara rosado Yo les tengo la ropa porque yo sabía que ellas venían hoy Imprescindible para hoy este vestido Mira, ¿dónde están ellas? No sé, cogieron para allá ¡Ay, Dios mío Esto se está saliendo de control. Oye, hay que vestirse. Vamos a poner nuestros vestidos de princesa. Producción, estamos listas A ver. Wow. No sé, yo la veo un poco sencilla. ¿Tú no crees que le falta algo? No, está lindísima, Camila. Y Camila, ¿por qué tú no te viste así como es? En el próximo cambio, producción, este es el cambio de que ahora vamos a merendar. Vamos. los niños. Dulce, helado, galletita, Eso es lo que yo les tengo aquí. Sí. ¿Qué sabor de helado quieren? ¿Algodón de azúcar o arcoíris? ¿Cuál quieren? Algodón de azúcar. ¡Ay, qué duro está eso! Vamos a dejarlo de finesas. Vamos a comérnoslo ahí mismo. No importa. Vamos a compartir los gérmenes. ¡Ay, la cuchara, perecita! Ya empezaste a hacer cosas de mamá mala. ¿Qué dice eso? Los niños son felices ¿Qué? así. Tomen mis niñas. Coman de ahí, comparta. Esto es la primera enseñanza que quiero dejarles en este video. Los niños deben aprender a compartir. Ay, mira. Ay, mira. No se fájense. Camila, tú le vas a dar todo ese pote de lado para ellas nada más. A mí lo que me preocupa es que se ensuciaron los guantes. Pero hija, ¿cómo que los guantes? Están comiendo eso, tiene mucha súper. Dios, si no se ha podido meter primero la bocada en la boca, pobrecita. <risa> es mía. Con la mano no, con la mano no. Camila no le importa, la Camila. Con orden aquí. Miren lo que les traigo. No. Para seguir compartiendo. ¡Ah! Delicioso. <risa> Mira, de esta bandeja, ¿qué es lo que más les gusta? Los sprinkles. Pues vamos a echarle sprinkles, no se diga más va, esta mamá es un desastre. Estás haciendo una bola, súper. ¿Quién dice, hijo? Esto es para que sean felices los niños. ¡Wow! ¿Producción, hijo? ¿Tú sabes limpiar? No. Están haciendo un poco reír o no sé. Miren, no se llenen con el helado. Que también tenemos conito. Quieren cono. Chocolate o fresa. En fin. Fresa. El orden de los factores no afecta el producto. No importa. Le llamo aquí. Tú te lo comes y después una cucharadita de helado. ¿Ves? ¡Delicioso! ¿Chocolate o fresa? ¡Fresa! ¡Ok! Por último, galletitas con chocolate para ti. ¡Ok! ¡Delicioso! Producción, vamos a tener esto al alcance. Porque esto va a ser explosivo bueno, wow. Mira, vamos a bañarlas porque ustedes se han ensuciado Ay, Dios mío, los guantes nuevos, los ensuciar. Vamos a bañarnos Una Y dos, no, lo logré Azul, verde. Oye, sí, pero eso no es jabón, eso es pintura. Niño, ahí dice show. Se van a pintar estos baños. Victoria. Miren lo que les tengo aquí para enjabonarnos. A ver. A este. Camila, ¿te estás pintando esto? una mala idea. Ay, ¿No, me lo <laughs> wow. doy. Oh, wow. No sé qué hacer con mi rico. porque ahora somos un equipo, ¿ok? Somos el equipo floripondio. Vamos. A mí o este. No se paren, no se paren. ¡Wow! ¡Una muñeca! qué bonito, Sahara! ¡Y Victoria! Es un pintalabio. Ponte, ponte pintalabio. Lección número 2 Y no sepan, ¿sí? ¡Mamá! Pero Camila, ¿qué mamá tú eres? ¿No? Los niños deben aprender a compartir. ¿Verdad que vamos a compartir las cositas? Ok, ¿qué quieren cenar? ¿Lechita o pizza? Levanta la mano. ¿Lechita? ¿Y tú? Pizza. ¿Lechita o pizza? Sí, Camila, no seas vaga y haz la pizza Aquí no alcanza para ti A ver cómo se prepara esto Prepare Bake ¿Está ¿En el horno? Sí, tienes que precalentar el, el horno a una temperatura, Camila no, no, no, no, es una actividad de alto riesgo para mí ¡Ay, que tiene que estar la lechita! ¡Lechita! ¡Lechita! Está fría Hay que calentar la leche, Camila, está fría Ay, no, esto no cabe Tienes que calentarlo en otro recipiente, Camila Nada de eso, espérate ¿Qué tú vas a hacer? ¿Ahora? Sí oh, wow, Miren, ayúdenme ¿Cuántos minutos en el microondas va la leche? Esto me ha quedado de película Está tibia, está del tiempo ¡Qué delicia! una mamá de 100. Ay, yo creo que no me quedó buena. No se tomaron nada. Yo creo que les está frío todavía. Tengo que trabajar en eso del micro los minutos, no lo tengo claro. Suavecito que se da un golpe. Suavecito que se da un golpe. Vamos a peinarnos. Espérate. Oye, hijo, como tiene pelo, todo el pelo que necesito yo, lo tiene Sahara ¿Cómo me está quedando este peinado? Te doy un 100 ¡Qué linda! Ay, Dios mío, este día se me ha hecho eterno a mí Y los niños se tienen que acostar temprano Yo las voy a cambiar para dormir ¿Otra ropa más? Mira, una pijama de princesa ¡Ay, Dios mío! espejuelos sobrevivirán este 24 horas vamos a ponernos la pijama que vamos no no, ya he 2000. dormir Cerrar los ojos. Cierra los ojos, a ver quién gana. A ru, mi amor. Ay, qué bien. Esto va a ser una gran, una noche larga. Hay que cerrar los ojos para que vengan las princesas en el sueño. Chu tuturu. tu ¿Qué te pasa? Ya le voy a gustar las luces Apaga las luces Apaga las luces Hay ah, las luces, luces. Las luces. Sí, Ay, ¿no? producción, hijo Apaga las luces Ahora sí Ahora sí A mil. Oye, ustedes no sean dos míos. A cerrar los ojos Tata, mi daño Tata, ¿fuiste tú? Tata, daño. A cerrar los ojos, a la una, a las dos a las tres. <risa> Esto va a ser una noche larga